bien, acá en la situación que estamos viviendo aquí, que no podemos salir ni en caballo. ...y tenemos, estamos a dos esquinas de la libertad... ...y parece que estamos en un campo de los más lejos... ...nosotros no podemos casi caminar... mire con los niños chiquitos... ...si va y se nos enferman ni un pronto... ...no podemos ni salir... ...ni a pie ni montado... ...cogió el poder del síndico... ...a actuar con lo, a, eh, ...seguir con los trabajos que tiene que hacer... ...porque es que él no está cumpliendo... ...con lo que tiene que cumplir... ...nosotros fuimos en comisión allá... ...y él dijo que venía para acá... hace esto y no vino... ...bueno... Eh, ...la situación es... ...que Ale vino... Eh, ...hace unos meses de que a inaugurar 300 metros de aceras si y contene, hacernos un allante Y nosotros, como junta de vecinos, queremos que él se ponga los pantalones bien puestos, porque él no tiene calidad moral, porque él nos sacó a nosotros de la lista de, lo, de los trabajos que le tocaba a cada comunidad.